Eh, el país ha estado en vilo, eh, atento a lo que está sucediendo en el Ministerio Público con las acusaciones de la, los hermanos de Danilo Medina, funcionarios del de, de, de, de expresidente Danilo Medina, y todo el mundo ha estado atento a eso, porque cada vez que pasan los días nos damos cuenta la pudredumbre que había ahí adentro, la, el robo garrafal que había ahí adentro, y la cosa que está sucediendo, que todo el mundo sabe, que era que esa gente tenía, eran dueños del país. Entonces, hoy vi un, un, un título flaco de Remolacha que dice, duerman con ropa. Porque el Ministerio Público, el, el encargado del PECA, dice que todavía siguen la investigación y que hay más personas, o sea, hay más gente que jalar. Y eso es peligroso. Peligroso, ¿eh? Tense atento a eso. Eso es peligroso. Así que atento que cualquier cosa puede suceder. Entonces, en estos días anda un rumor en la calle, de, dicho por políticamente correcto, lo dijo en su cuenta de YouTube, estoy diciendo la fuente que lo dijo, informó que el presidente Danilo Medina no está bien de salud o presentó un cuadro clínico. Al presentar un cuadro clínico, el presidente Danilo Medina, se rumora, se escuchó, por ahí, que Danilo llama al presidente y le dice que, trátame suave a estos muchachos, son los hermanos míos, usted sabe, un día nadie sabe, si en la vida te toca lo mismo, y un recuerdo de cosas. Supuestamente, según informa, políticamente correcto, en su cuenta de YouTube. Dice que Danilo supuestamente jaló a Luis, o el, gurú, o el entorno de Danilo, y a Luis le dijo, mira, el presidente está malo que esto. El presidente, al ver que el, presidente, el ex presidente Danilo Medina no está muy bien de salud, llama a Mira Germán, según dice políticamente correcto. Y el presidente supuestamente, dice él, llama a Miriam Germán y le dice como que le baje dos tonos. Ustedes saben cuando baja bajan dos tonos, cuando la gente está haciendo la cosa muy... Porque parece que el presidente no estaba empapado de esta acusación del pulpo. El pulpo, el que le dicen el pulpo. Ni calamardo, vamos a decirle calamardo, calamardo. Entonces, Miriam Germán supuestamente dice, ese youtuber, que le mandó a decir al presidente que ella no era muchacha. Y que supuestamente le dice Miriam Germán al presidente que si es, si es así, ella prefiere renunciar. Cuando escuchamos eso en YouTube, escuchamos ese comentario dicho, yo dije, ven acá, y esto, ¿será cierto o no? Pues mientras se averigua el caso de que sea cierto o no, adivinen qué, el presidente Luis Abinader puso un comunicado sumamente importante porque ese comunicado lo exenta de todo o como lo, lo aleja de todo el proceso. El comunicado dice: Durante los meses que llegaron que llega perdón que llevamos en el gobierno hemos trabajado sin descanso para cumplir con los procedimientos. Las promesas que hicimos al pueblo dominicano al elegirnos nuestros compromisos eh, depositaron en el, perdón, nuestros eh, compatriotas depositaron en nuestro su esperanza y confianza para transformar este país en una de una vez y para siempre. No les estamos fallando y no le vamos a fallar. Cuando prometí que tendríamos una justicia independiente...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 es lo que pretendí, perdón, eso es lo que prometimos al pueblo dominicano y eso es lo que estamos haciendo, justicia e independencia. El Ministerio Público tiene total libertad para investigar, someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos. Le pido que no generemos un circo a la percepción ni un espectáculo de la AI arrastrándonos todos al barro porque la justicia es, no es venganza y podemos por la responsabilidad de los cargos que ostentamos dividir al país ni polarizarlo. Nuestro mejor argumento frente a lo que hemos conocido estos días es el trabajo, el ejemplo y la transparencia. Debemos dejar claro que nuestro proceder diario, que el dinero público será objeto de la máxima pre protección y nadie podrá eh, malgastar ni un solo peso sin consecuencia. La lupa ya estaba puesta sobre nosotros y ahora estará aún más sobre todos los que estamos aquí. Pero eso es lo que, reiteré, lo que reiteramos en nuestra petición total y absoluta, honesta y honrada. Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público. A quien cometa un acto ilícito, nadie le protegerá, sea quien sea. Ya di mi palabra y así será. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque ya lo demás, todo el mundo conoce ya, pero la palabra más importante. ¿Por qué Luis da estas declaraciones? Yo pregunto. Fue por ese rumor que se andaba... Porque imagínense ustedes, Miriam Germán renunciarle, un escándalo que le explota, eso es como un petardo que te explota en la cabeza. Imagínense ustedes ese periódico en la mañana, Miriam Germán renunció, se fue a pique el gobierno de Luis en, en un momento. Pero Luis inteligentemente dijo, no, es que yo tengo que poner claro a esta gente y entenderle que el Ministerio Público es independiente. Oye, ¿cómo dice ahí? En el titular, en el diario. No generemos un circo de la percepción un espectáculo de la infamia. El presidente lo sabe. Y Luis sabe que van a venir con eso del cuentecito, que esto es el PRM, que voy contra ti. Mm -mm. Prepárese, que yo lo he dicho. Miriam Gerván va a trabajar por su lado, Gine Berenice también, y el magistrado que se encarga de... de de, del PECA también, Va a hacer su trabajo, pero ¿qué pasa? Antes de venir para acá, escuché un audio del presidente Danilo Medina, que dice? Que él habló con la persona, con el señor que se, supuestamente se suicidó, y él le había informado, Danilo lo confirma, diciéndole que él había informado que tenía datos de que supuestamente se le iba a llenar la casa y estaba bajo presión, o sea, que la persona que se suicidó lo hizo porque tenía una información de que iba a estar preso y ganar su casa. Y la vergüenza no lo dejaba. Ahora más, yo pregunto, si usted sabe que el erario público es del pueblo, es del, es del eh, no se puede tocar, entonces para que usted cometió lo malo. No sé qué va a pasar con, no sé si ese señor que falleció estará en investigación o buscarán una forma de decir si él tuvo un problema o no, pero Danilo, que sabe que este lío viene grande. Este problema viene grande. Y ya yo estoy sintiendo a los peledictas que se están matando. Entre ellos mismos vi que se comieron a la mujer de, Juanito, de Juancito Sport. Y viene ahí. Igual que quiero darle un consejo a mi hermano Eury. Eury, hermano. Usted es un comunicador de muchos años. Ya es momento de que usted... No pase a la historia como una persona que la gente lo ve como lambón o lo ve como un traidor a la patria. Si sigue comportándote de esa misma forma, la gente te va a ir así. Estás dando, que, estás, estás dando tela para que te corten. Entonces, sigue dando ese tipo de declaraciones diciendo que en, en diciembre y navidad, pues vamos a soltar todos los presos ahí que están ahí, a saludos a los muchachos que siempre nos ven. Porque como estamos en navidad y ellos quieren estar con su familia, vamos a soltar también a los presos para que tengan navidad con su familia, los que están preventivos, que quieren estar con su familia igual que ustedes. Pero que ustedes no lo ven así. Te viste muy ridículo, Euri. pero muy ridículo en, en, en todo el sentido de la palabra. Señores, tenemos un reportaje, un reportaje interesantísimo. Nos fuimos a la calle, nos fuimos a la calle, flaco, flaco. Nos fuimos a la calle. Y vamos a ver la persona, los tigres no cogen esa, van a beber sí o no, sea en la fortaleza, en el cuartel, donde quiera, van a hacer una discoteca con DJ policía, DJ Matuste.